Sí, estamos empezando a grabar. Wow, y esto estoy conectada directo a la red, no a Wi-Fi. O sea que vamos lentísimo. Vale, ok, aquí estamos. Bueno, hola a todos. Hoy es el 24 de abril 2020 y estamos en una reunión para hablar un poquito de The Venus Project. Um, que todo el mundo está diciendo el proyecto Venus. A mí me costó mucho cambiar el proyecto Venus en español a The Venus Project, pero por solicitud de Roxanne eh, mantenemos el nombre The Venus Project porque es como si fuera Coca-Cola. Coca-Cola es Coca-Cola en todo el mundo. Pues The Venus Project también, vamos a intentar recordar de decirle The Venus Project. Y tenemos muchos amigos nuevos hoy. Um, Así que vamos a empezar con preguntas, porque yo sé que hay gente que tiene preguntas y os voy a pedir que de uno en uno las preguntas, por favor. ¿eh? Porque a veces nos embalamos con tantas cosas que queremos preguntar que comemos el micro. Entonces, si puede ser de una en una las preguntas, apúntatelas para no olvidar. Yo, yo siempre atendo las reuniones con papel y, y boli para ir, y no olvidarme de cosas. Y creo que empezaremos con Daniel, ya que él comentó que tiene muchas dudas. Daniel, ¿cuál es la primera duda o pregunta que tienes sobre The Business Project? Sí, este. Bueno, más que a lo mejor decir que es una utopía, porque sí escuché alguna vez, eh, a, no sé cómo se pronuncia, si Jake Fresco o Jack Fresco. Uh -huh. eh, alguna vez lo, lo escuché decir este, bueno, hablar acerca de, de eso de las utopías. Uh -huh. Y mencionar que pues sí, realmente las utopías no existen, ¿no? Porque las, la utopía plantea pues un mundo perfecto sin problemas, ¿no? Entonces lo que él busca más que nada es crear una mejor versión del mundo que tenemos actualmente. Pero pues mi, mi pregunta sería, eh, es que hay, hay demasiados, este, yo creo que intereses y demasiadas personas que pues eh, no estarían de acuerdo, ¿no? Con este proyecto, entonces... Mm, o sea, eh, ¿cómo podemos hacer que, convencer a todas esas personas, no, para que estén de acuerdo con este proyecto, y para poder, llevar a para poder llevarlo a cabo? no, Porque, pues evidentemente, no toda la gente piensa igual, y pues va a haber muchísima gente que, como, yo di como dije anteriormente, que lo ve como una utopía, que lo ve como algo irrealizable, eh, que incluso este, piensan que, no es algo positivo. Hay gente que lo ve como comunismo, ¿no? Que igual yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues hay opiniones de muchísimos tipos y cómo podemos, este, pues hacer coincidir todos, ¿no? Con este, con este proyecto, cómo podemos llevarlo a cabo si tenemos todos, todas esas dificultades, ¿no? Uh -huh. Que no okay. solamente son dificultades de opiniones, sino también dificultades de intereses, de pues hay muchísimas cosas, ¿no? De gente que pues no va a aceptar este este proyecto entonces pues cómo podemos empezar a llevarlo a cabo vale pues primero comentar sobre la palabra utopía efectivamente uh -huh. la palabra utopía sugiere un estado que ya has logrado y que es todo perfecto y la sociedad siempre cambia y ya no quería una utopía perfección de hecho él decía que no es perfecto pero es mucho mejor de lo que tenemos ahora y él lo que eh, quería es un, o lo que quiere Dreamers Project ahora, es una sociedad que evoluciona, que siempre busca para mejorar las cosas para todo el mundo. Si, si nos quedamos estáticos, nos quedamos conformes con lo que tenemos, nos morimos de aburrimiento. Siempre tenemos que estar buscando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, que hay mucho para aprender. Entonces la sociedad no debe de quedarse estática, siempre tiene que mover hacia adelante ¿no? de forma positiva. Y luego, luego el tema de la gente en contra. Creo que la semana pasada tuvimos una, una pregunta similar. Lo que no sé si fue grabada o no, porque tuvimos problemas con las grabaciones y solo se, record, solo se quedó uno. <coughs> una parte de las tres que tuvimos. <coughs> Entonces, eh, lo respondo de nuevo. No necesitamos que todo el mundo esté conforme con esto para construir la primera ciudad. Con que tengamos la gente suficiente, con el conocimiento suficiente, podemos empezar con una ciudad. Hombre, faltando el dinero, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a que con igual que querían hacer un centro para gestión de recursos con 400 o 500 personas que pueden ayudar a diseñar la ciudad... Eh, ...pueden mejorar las cosas porque habrá problemas, el, siempre hay problemas al principio... ...que pueden trabajar hacia mejorar para una segunda versión y una tercera versión. Y así cada ciudad ir mejorando. Y a medida que se va extendiendo, la gente podrá ver que tenemos un mejor nivel de vida. Que no tenemos problemas de falta de abastecimiento de comida y cosas así... Y esto ya llamará mucha la atención. Y no lo digo por utópica, sino que por la historia se ha mostrado esto. Eh, por ejemplo, en, en el país de donde yo vengo, que es el Reino Unido, fuimos invadidos al principio de, bueno, antes del de de año, eh, en el año 45 a.C. creo que fue, por los romanos. Hasta que vinieron los romanos, Vivíamos en casas redondas hechas de, de varillas de madera y um, untado con barro mezclado con excrementos de animales y esto, con tejado de paja. Y estas es, esto eran las casas que teníamos y vivíamos así. Cuando vinieron los romanos entraron con un montón de cosas diferentes. La religión, la forma de vestirse, la arquitectura. Uh, con la arquitectura sobre todo, venían con casas de piedra y o sea, venían con, venían con la arquitectura el estilo de arquitectura y construyeron casas de piedra cuadrados, con baños que para los británicos un baño, con baños y introdujeron un montón de cosas nuevas y al poco rato la gente empezaron a copiar y a hacer casas de piedra, y esto se ha visto a través de arqueología cuando van rascando debajo del, de la tierra encuentran estas cosas y por las, eh, los trozos de cerámica, por eh, artefactos de metal y cosas así, pueden ver cómo los británicos se adaptaron a esta forma nueva, estas nuevas ideas, esta nueva cultura y lo, lo aceptaron y lo tomaron como parte de su vida. Entonces, es una cosa que ya tenemos un ejemplo, que la gente puede aceptar cosas diferentes. Cuando ven que es mejor de lo que tienen, pueden aceptar esto. Entonces, yo pienso que una vez que tenemos o bien el centro de gestión de recursos o bien una ciudad, ya empezará a ser mucho más um, tangible para la gente. Porque... Hay muchos que no entienden el tema del efecto del entorno sobre el comportamiento. Y esto es una de las cosas que para mí es fundamental. Si no, lo, si no lo tenemos claro, cómo nos afecta el entorno, ahí es difícil entender. Porque pensamos que la gente nace malos o buenos, avariciosos, violentos y tal. Y no, es por cómo estamos educados, la, los amigos, las películas, la tele, lo, la prensa, todo, la escuela, todo lo que... Nos rodea, nos influencia. ¿Te ha ayudado, Dani? Sí, digamos que sí. O sea, sería empezar con algo de menos a más, ¿no? Empezar sí. con algo pequeño, después decirlo. Sí, con un ejemplo, para que la gente lo pueda ver. Um, Pablo. Sí, Pablo. ¡Uy, me jodé! <ríe> ¿Tienes el micrófono mutado, Pablo? Creo que ya no. Ah, ahí está. Ahora sí. Parto un poquito la inquietud de, de Daniel eh, al respecto de cómo se transita de un sistema a otro. Eh, cua, ¿Cuál es la manera de transitar? Porque al final lo que, lo que acabas de decir es que la base es el dinero que no tenemos para poder construir la base para mostrar el ejemplo de lo que queremos. Eh, estoy completamente de acuerdo en el hecho de que a las personas no se las tiene que convencer, sino que el humano es libre para poder elegir. Y evidentemente, si, eh, si le das a elegir entre comer o pasar hambre, va a elegir comer. Entre, si le das a elegir entre tener calidad de vida y no, evidentemente va a elegir tener calidad de vida. Pero... ...pero esto es algo que se queda como casi falaz... ...frente al hecho de... ...¿de dónde sacamos el dinero para la primera ciudad? No, no sé si me explico... ...o ¿de dónde sacamos el terreno para la primera ciudad? ¿Qué gobierno nos va a permitir... ...independizarnos de ese gobierno? Esas preguntas... Eh, ...que a lo mejor es un poco lo mismo... Eh, ...a lo mejor no... ...pero Daniel me ha recordado eso... Eh, son las que para mí son primordiales, porque la concienciación claramente se hace con acciones, ya está. Pero si no hay un punto de partida, eso, eh, o sea, ah, no podemos llegar a, llegar a ningún lado ni siquiera aplicar el conocimiento que podamos tener. Eh, yo ahora mismo estoy en un proyecto que se basa en una arquitectura biofílica teniendo en cuenta que en los humanos somos sensores entonces, pues es evidente que nos hemos equivocado en nuestra arquitectura los colores, las luces, los ángulos todo eso nos afecta en nuestro día a día y hay una manera práctica de cambiarlo, pero el sistema global es económico, ahora mismo el sistema global es económico entonces, eh, por un lado Uy si te fue la voz. Por un lado... Ahí está. ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, Por ahora un sigo. lado creo que la utopía es un motor que te mueve para adelante y eso es maravilloso, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero también se puede utilizar el nombre de utopía para hablar de lo imposible. Eh, si no hay un método, yo no lo conozco, ¿eh? Yo estoy preguntando, ¿vale? Eh, pero creo que es importante. ¿dónde está el método para transitar hasta poder darte a conocer? Eh, crowdfunding, eh, ¿Ayudas del gobierno? Eh, ¿Trabajos propios y donaciones particulares? ¿Cómo, cómo se empieza a, a, a jugar a cambiar el mundo? Vale. Son buenas preguntas. La financiación, básicamente preguntas por el tema de la financiación, ¿no? Porque es lo que necesitamos para la primera ciudad. Estos ¿Cómo son se cosas... sin financiación, que yo tampoco lo conozco, si existe una manera de hacerlo sin financiación, ¿no? Es... Va a ser difícil, desde luego. Pero vamos, estas son cosas que Roxanne, desde, desde Venus mismo, siempre está eh, intentando ponerse en contacto con gente que podían estar interesados en ayudar. De hecho, eh, cuando yo estuve ahí en, en uh, febrero ella estaba preparando para dar una charla en Dubái, uh, hecho por una gente de Rusia, de, de Kajajistán, Kaya, Kajajistán, nunca sé cómo pronunciarlo, pero sabéis lo que quiero decir, que están construyendo una ciudad. Entonces hay gente que están por ahí rondando. El principal problema que tienen es que no quieren... De, eh, quieren tener demasiado influencia en cómo se diseña y eh, la función de la ciudad. Están más bien buscando o un monumento a su ego o alguna forma de control sobre cómo se lleva. Y claro, esto tiene que ser The Venus Project que, di que dice cómo, cómo se va a desarrollar, porque ellos son los que tienen la educación para los nuevos valores, etcétera, etcétera, porque no podemos entrar con la misma porquería que tenemos aquí ahora, tenemos que tener un periodo de reeducación. Pero están ahí la gente y ha habido varias ofertas, lo que hasta ahora siempre ha sido con un motivo o quieren sacar beneficio monetario o quieren por ego y tal. Y luego hay gente que han ofrecido terrenos, de hecho eh, hubo uno eh, en Brasil, que me acuerdo que me contó Roxanne, que ofrecieron un terreno bastante grande en Brasil, pero estaba en medio de la nada. Y claro, cuando estás en medio de la nada, no tienes nada alrededor, necesitas recursos. Entonces necesitas tener un, una fuente de agua, un, un recurso de agua potable. Y si no es potable, pues un sistema para hacer el agua potable. Si es cerca de una carretera, mejor, o carreteras, mejor, porque así es más fácil traer otros recursos a, a la, al sitio de construcción. Um, si es un terreno plano, porque si es plano, mucho mejor para, de, para el diseño de la ciudad circular, que sería probablemente la que hagan primero. Y si no es plano, pues todo lo de aplanarlo va a aumentar el coste de, de la preparación del terreno. Entonces hay muchos factores, pero desde Venus están trabajando en ello siempre. Y no sé si recuerdas el documental Un mundo que vale la pena imaginar, que salió al final del año pasado, uno de media hora. ¿Sí? Pues el chico que hizo este... ¿No lo has visto, Omar? Pues te buscaremos la el enlace para que lo veas. El, el señor que lo hizo um, es un señor, es un filántropo, por eso pudo hacer... El, el, la donación de mil dólares a la par con lo que recaudaron de los voluntarios. Y él tiene contactos entre sus conocidos evidentemente. Entonces, hay gente por ahí. El tema es a ver si se pueden reunir lo suficiente para montar la ciudad o el centro de gestión de recursos. Pero a la par tiene que ir la, la educación de cada uno, que tenemos que Entender los diferentes valores que hay que eh, absorber. Sí. ¿Te ayudó, Pablo? ¿Te va bien? ¿Te aclaró un poquito? Eh, ¿Existe entonces alguien que haya hecho la cuenta de lo mínimo que se necesita para empezar? Es muy difícil hacer un... Un guestimate, como se dice. Estimación, una estimación, una estimación. sí. Estimación, sí. sí. Porque uh, hay demasiadas variables. Depende de dónde está el terreno y los recursos que hace falta llevar hasta ahí, los recursos recursos que hay ahí. Uh, el tamaño que sería la, la, el, la ciudad o el centro, uh, de qué se harían los, los edificios. Porque se puede tener una idea, pero luego en la zona que está, a lo mejor se tiene que utilizar otro material. Entonces, hay muchas variables a tener en cuenta. El precio del material también en el momento de construir. Así que es un poco... Sería... Sería falso, yo creo, decir va a costar tanto. No es un proyecto que, que podemos decir. Solo podemos decir que pues va a costar. <risa> Porque cuando miráis las las eh, ciudades inteligentes que están haciendo son billones son de, de dólares que ponen en ellos. Sí, Bruno, tu cámara se, te, se fun funciona, se ve bien. Um, Adrian, creo que levantaste tu mano hace un ratito, ¿verdad? ¿Querías preguntar algo? Sí, bueno, eh, principalmente eh, yo veo que, que lo que hay una barrera... No, no es en, en la construcción en sí, o el, dónde se va a sacar el dinero, pero es en... en yo lo veo como tres barreras. Primero, eh, veo la barrera, eh, son barreras sociales, y se puede empezar por la de arriba o por la de abajo, pero si empezamos por la de arriba, eh, la gente eh, millonaria o la gente que tiene mucho dinero eh, no quieren dejar ese poder eh, o quieren seguir ganando dinero eh, quieren seguir adquiriendo productos, eh, quieren tener ese poder sobre otros. Después tenemos, yo lo veo de esta manera, eh, y no quiero asumir nada, o sea, esta es mi, mi propia per, eh, eh, perfección. Eh, está el nivel social eh, el, eh, de clase Media, que la mayoría eh, son personas que, que siguen, que siguen al líder, básicamente. Lo que el líder diga, pues ellos van para allá. Y muchos no quieren cambiar, no, no, no, no ven el cambio como algo positivo, sino como algo que les afecta, algo negativo. Y después tenemos a la gente de, de bajos recursos, eh, que no, no, no todos, pero en su mayoría eh, eh, son personas que tienen muy, muy poca educación, eh, saben muy poco de, de, de, de qué es vivir eh, con, con, con abundancia. Eh, en muchos casos son, son también eh, gente que, que ha vivido del crimen y, y es muy difícil cambiarle eh, ese, ese chip a estas personas porque eso es lo que han visto, como, como lo que dijiste anteriormente, que yo lo, lo he visto en, en, los, en los videos de Jack Fresco hace muchos años, que él decía es la, es, ese comportamiento humano pues eh, eh, lo, lo ha adquirido por el, el entorno, ¿no? Y, y pues ellos quieren seguir en lo mismo, pues es como en Venezuela, eh, y esto lo sé porque me lo, me lo han contado, yo me fui en el 94, pero eh, el, el antiguo dictador, eh, él le había regalado a, a la población casas. Eh, ¿Y qué es lo que hizo esta gente que vi, venía de, de vivir en ranchos, que los había construido ellos? Ellos fueron a estas casas, sacaron todas las cosas, que si lavamanos, el, el, el inodoro y todo, lo vendieron y se fueron otra vez a vivir a los ranchos. Entonces, cambiar esa, esa, ese chip de decirle, mira, aquí tienes algo, algo bonito, bueno, ellos no van a entenderlo, van a decir, pues mira, vamos a, a sacar esto y lo vendemos y sacamos más dinero. Porque esa es la mentalidad. ¿Cómo cambias tú esa mentalidad de estos tres tipos de, de, de niveles sociales? Eso es, es, es algo difícil. Vale. Bruno está... Um, quiere contestar algunas cosas sintéticamente, dice adelante Bruno hola bien, pues, ¿se me oye bien? sí vale, perfecto, pues nada, un poco por resumir un poco la transición a grandes pasos pues la transición ya ha comenzado, de alguna manera ya estamos difundiendo esta idea como bien habéis dicho, se haría esta primera ciudad, donde nos dejen hacerlo, obviamente, para probarlo para testearlo y al ver otras naciones, eh, otras personas, que eso funciona, se empezaría a replicar alrededor del mundo, hasta que estas ciudades acaben conectándose y se haga ya la transición global. Creo que visto así es más fácil. Eh, luego, ¿en qué se diferencia la economía basada en recursos del proyecto Venus, de The Venus Project, del comunismo o el socialismo o de cualquier otra ideología política? Pues bien, de cualquier ideología política se diferencia en que no se basa en, en mitos políticos, en creencias políticas o como queráis llamarlo, se basa en el conocimiento científico y hasta ahora ningún, ninguna ideología lo ha hecho, se basan en mitos, como digo, en dogmas. Tampoco es socialismo, ni es comunismo, ni es libre empresa, ni es fascismo, ni es lo que quieras, porque en la economía basada en recursos no se usará dinero, eh, no habrá cárceles, no habrá policía. Bien, habrá otras cosas para esos problemas que hay en la sociedad siempre, pero no estas cosas. No habrá dirigentes que nos dirijan como en el sentido de clases sociales o políticos. Entonces, es mucho más sencillo. Y ya para terminar, lo de los ricos, la clase media y los pobres que habéis planteado, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar esa mentalidad? Bien. Como bien habéis dicho también, no hace falta que todo el mundo esté de acuerdo para cualquier cambio en el mundo. De hecho... Ha habido muchos cambios en el mundo y no todo el mundo ha estado de acuerdo. Eh, no hace falta eso. Eh, se puede hacer esa primera ciudad. Entonces, ¿los ricos y poderosos querrán eh, mantener su posición de poder? Pues algunos sí y otros no, claro. Pero en cuanto a que se vean las ventajas de esto, incluso los ricos y poderosos verán que vivirán mejor ellos y sus hijos ahí. Porque no tendrán que estar pendientes de que no les roben, de que no secuestren a sus hijos... Van a tener un nivel de vida más alto que el que tienen, digamos, porque se podrán relacionar con cualquier persona, no como ahora que se tienen que esconder o viven relaciones falsas por el dinero y tal. Y la clase media la clase pobre, para terminar, pues sí, están acostumbradas a una cosa, yo lo entiendo. Y como dices, pues fueron, recogieron las cosas y las vendieron. ¿Por qué? Porque viven en este sistema. Pero el proyecto de vino Project plantea que durante esa transición, cuando sea posible, se empiece a ayudar a, a otros países, a otras personas. Y, y eso va a empezar a cambiar junto con esa, eh, esas ideas y esa, eh, en la práctica ¿no? la, la mentalidad de las personas. Termino ahí. <risa> Espero haber ayudado. Gracias, Juno. Gracias. ¡Hola, Sonia! ¡Llegaste! Estamos enfrascados ya en la conversación, me alegro que has podido llegar. <ríe> um, David, tú querías decir algo y después de David, mira, está Checho de la semana pasada. Checho y Sonia ya se conocen. David, tú querías decir algo? Sí, correcto. Quería comentar lo siguiente. ¿no? Bueno, como tú sabes, Sudi, y para los que están acá, yo también interactúo un poco con TVP en inglés. Ok. Entonces, me he relacionado con otros, eh, digamos, participantes y activistas del proyecto en inglés. Y uno de ellos comentó algo que me ha llamado mucho la atención, que se relaciona de alguna manera con lo que hablamos, ¿no? Que desde su punto de vista, él habla de que si logramos a nivel mundial tener un millón de personas que puedan, digamos, impartir el conocimiento del TBP, Simplemente los demás lo van a seguir, porque es cierto, no tienes que convencer a todo el mundo. Lo que necesitas es tener un liderazgo con ideas concretas y unos planteamientos verificables, ¿verdad? Y mire, los demás simplemente lo van a seguir, eso va a ser automático. Mucha gente es escéptica y está en el principio de ver para creer, ¿no? Entonces, hasta que no vean, <ríe> valga la redundancia, no van a ir más allá de lo que uno les comente, ¿no? Pero bueno, esos son esas personas. También yo digo que hay gente que entiende rápido las cosas y hay otros que se tardan más en entenderlas. ¿Por qué? En muchas partes es por el conocimiento previo que tienen, la información previa que tienen, o simplemente porque están tan embebidos en este sistema que no pueden ver más allá. Entonces, la cuestión va por allí, ¿no? De, de los cambios, ¿no? Y por supuesto, hay gente que en este sistema no va a querer su, pe, perder su posición de poder privilegios y todo pero mira entre la automatización las nuevas tecnologías el concepto del trabajo va a cambiar prácticamente va a desaparecer ¿Okay? entonces eso va a significar que muchas empresas van a tener que recalibrarse y reajustarse a las nuevas tecnologías o simple y llanamente no existirán más creo que dentro de todas esas cosas que están cambiando hay, como se dice, hay oportunidades, ¿no? Y cada día es una oportunidad para dar a conocer el, la propuesta del proyecto y responder las preguntas y las inquietudes, que evidentemente son muchas, ¿no? Pero digamos, hay que estar abierto a ¿no? esas cosas y, y informar y dar a conocer, presentar la propuesta del Proyecto, The Virus Project, a nivel mundial y como te digo, de repente ubicar esa meta de un millón de personas en todo el mundo, mira, es bastante gente, pero creo que con ese un millón de líderes pudiéramos hacer un cambio más rápido que inmediato, ¿no? partiendo siempre de mantener unas expectativas razonables. Adelante. OK, gracias, David. Bueno, tengo varias notas aquí que he ido haciendo a través de, de, la, de los comentarios vuestros. Um, el tema de la gente rica que no quieren dejar su poder. Cuando ellos pueden seguir fabricando productos, pero la gente no tiene dinero porque no tienen empleo, porque han automatizado todo, ¿con qué vamos a comprar? Y de todas formas ya hemos visto que la situación actual está haciendo temblar el sistema monetario. Los varones del petróleo ahora no vale nada el petróleo yo no sé lo que durará y evidentemente a nosotros cuando llenamos la, el coche tampoco nos va a afectar porque seguirá siendo el precio de antes no nos lo van a regalar pero tienen tanto petróleo ahora ahorrado porque nadie está poniendo eh, gasolina en el coche pues <ríe> su, su posición también peligra al final, el capitalismo se autosuicida en el final, al final así que y hay gente rico, Nick, ¿cómo se llama? Nick Han, Hanhauser, creo que se llama. Es un multimillonario, un millonario, que está avisando a la gente rica. Oye, que los, la gente de la calle van a venir a por nosotros, si no tenemos cuidado, tenemos que cambiar cosas. O sea, que hay alguno por ahí que tiene un poquito de coco y está pensando. Um, y como dijo Bruno, ellos también tienen que entender que esto no es ninguna amenaza para ellos. Esto les puede dar una seguridad y una tranquilidad, además de todas las chichas nuevas que habrá en, en una economía basada en recursos. O sé sea que hasta sus vidas serán mejor, no tendrán que preocuparse de que si sus hijos son raptados para un, un, un rescate, eh, un, ¿cómo se dice esto? Para dinero, ¿no? Eh, no tendrán que tener guardias de seguridad y alarmas en sus casas, eh, para ellos será mucho, mucho mejor la vida también, sobre todo la, el tema del, del medio ambiente. Luego, eh, lo de la, de la gente que iban de los ranchos a las casas nuevas, esto es parte del tema de la educación. Si lo único que han visto es su forma de vivir y nadie les reeduca, no saben otra forma de, de comportarse. Entonces, esto es lo que hay que tener muy claro antes de entrar en las ciudades. Que tenemos que tener un sistema, un, un, un, un sistema de valores, unas formas de comportarnos diferentes, que será de, difícil dentro de este sistema porque las presiones de la sociedad actual van a seguir machacándonos, pero por lo menos tenerlos entendidos para que una vez que vivimos dentro de una ciudad, podamos empezar a ponerla en práctica. Uh, tu, tu, tu. el comunismo el famoso tema del comunismo la, el comunismo tiene algunas ideas o oh, The Venus Project Resource Based Economy tiene algunas ideas parecidas al comunismo pero el comunismo era más bien para el proletariado y el, el proletariado se dice en castellano no y el Resource Based Economy es para todo el mundo y tampoco había cibernetización, o sea el tema de que la las, eh, las computadoras se conectan a la automatización y a, las, a los sistemas dentro de la ciudad, eso tampoco existía. Entonces, hay dos cosas muy grandes ahí de diferencia. Pero también se podía decir que es igual que la religión, porque habla de cuidar de, de tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay cosas buenas, ¿por qué no incluirlas? Pero no, no etical, etiquetarlas como comunismo, como religión, como fascismo, lo que sea. Entender que son, es, una, es un conjunto de cosas muy diferentes a lo que se ha probado antes. ¿no? Y la última cosa, cuidado con la palabra líderes. No somos líderes. Podemos ser más visibles o menos visibles. Algunos pueden haber estado más tiempo estudiando, ayudando, lo que sea. Pero lo que necesitamos son representantes que pueden enseñar a los demás, mentores que pueden enseñar a los demás y gente competente en las áreas importantes. Ahora, por ejemplo, estamos viendo magníficamente que los políticos están como gallinas en la cabeza, no saben qué hacer. Y son los científicos los que están buscando la vacuna uh, los médicos, los expertos que están sacando las castañas del fuego y esto es lo que uh, The Venus Project propone una democracia competente que quiere decir que son gente, expertos en los temas a tratar que trabajan hacia las soluciones okay. uh, Sonia tenía el micro uh, mutado, creo que era David que tenía el, el micrófono cuando hablaba, cuando hablaba David había un poco de interferencia. ¿Quieres hablar otra vez, Bruno? Sí, eh, sí quería añadir lo de la democracia competente de la que hablas, eh, mm. que no serán simplemente técnicos que decidan por nosotros, sino que seremos nosotros, la sociedad, las que podremos, los que podremos formarnos eh, gratuitamente para ser esos técnicos. Entonces, cualquiera poder, podremos optar a ayudar a mejorar la sociedad. No será una élite que tenga más dinero o que pueda estudiar. Entonces, en ese sentido se entiende mejor que es una democracia más... Muy bien, muy buen punto. Sí, sí, sí. Porque, claro, tenemos todas las oportunidades que no tenemos hoy porque no tenemos el dinero para pagar una educación. Si quieres ser médico te cuesta un ojo de la cara. Si quieres ir al ejército te van a pagar por ello. Para aprender a matar a gente es otra cosa, pero para a, a aprender a curar te cobran. Eh, quieres ser cualquier cosa y ir a la universidad te sale carísimo, estás pagando una, una deuda durante años. Entonces nos limita mucho las opciones que tenemos, pero en una economía basada en recursos tenemos todas las posibilidades que queremos estudiar. Y entonces todos podemos formarnos o como científicos o como ingenieros o, o biólogos o artistas o músicos o, ¿sabes? Lo que queremos... Lo que queremos. Entonces, ahí con este conocimiento ya podemos aportar a la sociedad también en las áreas que nos interesa. Um, Adi, tú no has dicho nada desde que te presentaste. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, quería, bueno, sobre la transición y todo esto, tan, desde mi punto de vista, creo que si miramos en, en la historia de la humanidad, toda la transición ha tardado años, o sea, cualquier régimen, hasta, por ejemplo, el comunismo, ahora mismo todavía hay países donde hay comunismo, ¿no? Y, y cuesta de, de quitarlo. Y seguramente este sistema tampoco se va, no lo va a poner fácil, digamos. Y, y yo creo que, bueno, el Jack Fresco trabajó en este proyecto desde hace 30 años o una cosa así, creo, si no me equivoco. Y, y bueno, de momento estamos en la, en, la, digamos, en, en la etapa de donde hablamos entre nosotros, tenemos el plan. Uh, reunimos recursos y, y hasta que se implante todo esto, no quiero ser pesimista ni nada, ni mucho menos, uh, creo que todavía tardará 40, 50 años. Para, eh, si, por ejemplo, viene, yo qué sé, una catástrofe como la que vivimos ahora, que yo creo que todavía estamos bien dentro de, digamos, de lo mal, pues uh, si explota algún volcán o alguna cosa de esta y, y entonces uh, no tenemos uh, recursos y tal, pues, seguramente pues habrá un cambio de, de, de sistema, ¿no? O, o por ejemplo lo que hablábamos antes, ¿no? De, de la automatización, si no tenemos, ya no trabajamos y tal, pues ¿qué, qué van a hacer, ¿no? Pues también es, digamos, esto sería la... La cosa buena, ¿no? Si nos quitan el trabajo, pues entonces algo tienen que hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues una cosa parecida, que no sea esta, pues bueno, pero también tiene que ser algo parecido, digamos, ¿no? Veremos cómo, le, cómo responden, porque ahora... Las previsiones de, de lo que pasará después de tantos meses con la gente encerrada en casa en tantos países, puede haber una depresión muy, muy grande, muy seria, muy grave, sobre todo en algunos de los países que ya están sufriendo. Nosotros tenemos un conocimiento de un plan, una dirección, y en nuestras manos está intentar llegar a la gente. Habrá gente que no lo van a entender. Esta gente, son, si son 20 años que necesitas para convencerles o para hacerles entender, mejor que convencer, porque no queremos convencer, queremos que se entiendan, si tenemos que pasar 20 años es demasiado tiempo. Prueba con la gente que ya son involucrados en cosas ecológicas, eh, proyectos así para mejorar eh, el mundo, médicos del mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Esta gente estará más abiertas probablemente. Checho ha puesto claro: no nos van a gobernar ningún LT o gobierno, sino se llegará a cada solución con los mejores instrumentos que tenemos, inclusive la tecnología, la ciencia y las especialistas de las materias. Y Sonia tiene una pregunta. Tienes el micro mutado. No. A ver, a ver si yo te puedo ayudar. Porque yo te muté. Ay, no. Te muté, pero no te puedo desmutar. Mueve tu ratón abajo. En el, la pantalla verás tres iconos y uno es el micrófono. ¿Se, se cayó? Sí, creo que sí. Oh, habrá clicado mal. Bueno, volver a entrar. Ah. Sí. Bueno, vaya, pues vaya, vaya. vaya. David, tienes tu micro abierto. Adrián, ¿quieres preguntar algo? Venga. Sí, no, quería agregar a... Eh, había, había dicho que Jack Fresco tenía 35 años en esto. Tiene más, eh, Tenía creo que tenía hasta 70 y algo, ¿no? Eh, de la última vez que yo supe tenía como 75 años, así que, y esto murió en los cien, a 101 años, así que me imagino que tendría casi, casi 80 años eh, eh, con el proyecto, con este proyecto, ¿no? Uh -huh. y, y el problema que yo veo no es convencer, porque fíjate, yo, yo, yo intento hablarle a mi madre acerca de esto y ella se rehúsa, eh, y, y le hablo así, le, le digo, mira, es que imagínate así, digo, no, eso es comunismo. Yo, yo quiero comprarme mis propias cosas, pero le digo, ¿pero es que puedes tener lo que tú quieras? No, no, no, yo quiero comprarlo. Y, y, y, y, esa, y cambiarle eso a una persona de casi 80 años es, es, es difícil, ¿no? Eh, y, y no es que intento convencerla, sino intento que, que vea otra perspectiva, ¿no? Uh, y, y otro de los problemas que yo veo en nuestra sociedad es que nuestros líderes todos son economistas y abogados y lo único que hacen son leyes para mantenernos eh, reprimidos y ya está. No hay, como decía Jack Fresco, necesitamos creadores, eh, innovadores, inventores, eh, todo este tipo de personas que puedan aportar cosas buenas para la sociedad y, y eso es lo menos que tenemos. Eh, entonces, elegimos eh, o el uno, o el, o el malo, o el menos malo, o el más malo, siempre estamos saltando de, eh, en dos partidos, y es, a, y es a nivel mundial, no es no es eh, solamente eh, en, en ciertos países, en, a nivel mundial es igual, eh, y siempre en la derecha, en la izquierda, la derecha, la izquierda, no existe más nada, entonces... Cambiar eso, yo, yo intento decir a las personas y hablar a las personas de, de un, un mundo mejor y siempre estoy hablando desde eso a todo el mundo, ¿no? Pero la gente me ve como quizá como un copérnico, ¿no? Este está loco y, y bueno, eh, a la hoguera <ríe> directamente, ¿no? Bueno, hay que, hay que entender que habrá gente a quien no podemos llegar, es lo que comenté antes, los que están ya a, media, a medio camino. Y ya que en realidad... Lo del centro en Venus empezó hace unos más de 40 años ahora. Y Efectivamente murió con 101 años. Pero él estuvo toda la vida buscando lo que pasaba con la sociedad, cuáles eran las causas principales de los problemas que teníamos. Y por eso en su juventud, que vivió la, la gran depresión, y veía que las tiendas estaban llenas de productos para comprar, pero la gente no tenía dinero y tenían que hacer cola en la olla popular para comer, él ya veía que, como decía él, eh, las leyes del juego, las reglas del juego eran rotas, que no servían a todo el mundo. Entonces él buscó diferentes ideas, habló con comunistas, habló con los tecnócratas, habló con el Ku Klux Klan, habló con mucha gente diferente y empezó a ver cuál era el tema, de dónde venían los problemas. Luego, en los años 70 y 80, no, un poco antes... No, en los 70, en su casa en Miami, hacía eh, reuniones dos o tres veces a la semana en su casa, que venían gente a, y él hablaba con ellos, que son las grabaciones que se puede comprar en la, en la web de las eh, charlas clásicas, que hablaba muy en profundidad de cosas como el liberal albedrío, el comportamiento humano, eh, la democracia competente la dificultad de un enfoque sistémico o una actitud científico en la sociedad de hoy habló de un montón de cosas muy interesantes y esta gente iban y cobraba a lo mejor un dólar si podían pagar uh, y si no nunca rechazaba a nadie entonces él lleva toda llevaba toda la vida uh, en esto lo que logró construir la, la, el centro de venus pues esto hará 45 años una cosa así que empezó um, a ver, espera. Espera, espera. espera un segundo, Omar. A ver, que, que no quiero perder nada. Ok. Adelante, Omar. Estaba mirando el chat. Adelante, Omar. ¿Qué querías decir? Ok, gracias. Eh, bueno, son varias cosas. Es, eh, son ideas eh, de todas las conversaciones que, que han tenido y que se han venido platicando aquí. Espero no ser muy incongruente en algunas de ellas, porque pues se ha platicado de tantas cosas que, que ya hice apuntes aquí, pero pues espero no ser que no esté rara mi conversación. Pues primeramente, hablando de cómo puedes convencer tú a todas las personas, yo antes tenía esta idea, y hoy me estoy actualizando de cosas con su y con varias gentes que han que han comentado de las nuevas ciudades que posiblemente ya se están realizando. Yo antes incluso a veces hasta debates tenía con ciertas personas sobre que este sistema sí, sí funciona. Pero yo pienso que la mejor forma de poder convencer es demostrar. De hecho, hay un video de Jack Fresco donde él habla con ciertos musulmanes o algo así. No me acuerdo de dónde es la, el país que está hablando. Y Jack Fresco le dicen a él que el mundo no puede ser redondo porque si el mundo es redondo, las partes que están a los lados se caerían o las personas que están a los lados se caerían. Entonces dicen, no se trata de convencer, se trata de demostrar que lo que yo te estoy diciendo se puede. Y qué pasa, él lo que hizo es agarrar un globo, dice, pues, ¿cómo lo hago? Pues agarro un globo, le pongo la electricidad y demás y veo que las cosas se pegan y les demuestro que incluso en las cosas redondas se pueden pegar por medio de electricidad las cosas, que, es, que, que sería el efecto de la gravedad en, cualquier, en el planeta Tierra, ¿no? Ese es uno de los comentarios más eh, que quería mencionar. ¿Cómo convences a un, hablando de México, eh, a un taquero, cómo convences al señor que vende golosinas en la plaza, ¿Cómo convences a, a, a, a las personas más humildes de México sobre un proyecto de esto? Es imposible poder hacerlo. No, no se puede, o sea, no está dentro de la lógica de ellos eh, este proyecto. Se trata, algo que dijo su de demostrar que esto es posible por medio de ciudades. Ahora bien, se necesita dinero algo muy incongruente, vamos a pasar a una economía donde no necesitamos o no queremos ya más el dinero, eh, eh, pero eh, necesitamos dinero para hacerlo, necesitamos hacer una transición para hacer esto. Yo soy, yo soy cantante de ópera, durante muchos años yo viví, viajé prácticamente por todo el mundo Después, por cuestiones de salud, me dediqué ya a la cuestión comercial. Ahorita me dedico al real estate aquí en Tijuana. Y soy vendedor. Soy vendedor. En el sentido de que yo estoy completamente seguro que se necesitan varias personas que vendan el proyecto Venus. Y no solamente las personas que ya no, que no quieren o que no entienden. Esas personas hay que dejarlas de un lado. Hay que dejarlas de un lado. Y ir con aquellas personas que tienen un interés por por algo mejor, ¿sí? Y hay que vender este proyecto. En definitiva hay que entrar en un terreno comercial para vender algo que no es comercial. Y eh, para eso necesitamos gente realmente que sea que que tenga una influencia real, ¿sí? Para poder financiar este proyecto y no solamente como dices tú, uh, en, en lugares que están totalmente alejados allá, donde nadie conoce, pues es que necesitamos una transición donde haya, eh, donde esté una ciudad cerca, eh, actual, donde puedan llegar los recursos a una ciudad desde de Venus Project, donde sea una economía basada en recursos. Y esta transición, yo me imagino, que va a venir a desembocar en una transición donde ya todas las ciudades sean eh, muy parecidas, ¿no? Entonces, no se trata de convencer, yo pienso, sino se trata de demostrar que esto es viable. Yo creo que la evidencia aquí es lo más importante. La evidencia no existe discusión. Y si hay una ciudad y si se logra, que ese es el punto más importante, yo creo, que de esta, de esta charla, si se logra crear eh, a un corto y mediano plazo, porque como dice su, 40 años es demasiado, a un mediano plazo poder hacer una ciudad y demostramos los que estamos a favor de este tipo de iniciativas, no, te, no tengo ninguna duda de que la gente va, va a empezar a voltear a ver. Y no solamente nosotros, porque analizamos, todos los que estamos actualmente en esta charla, analizamos el proyecto y estamos convencidos de que funciona, pero la demás gente no lo va a hacer no lo va a hacer es muy es muy complicado ¿no? digo mucho sí pero la gran mayoría de la gente no lo va a hacer bueno eso es para no alargarme mucho con la plática no es un <ríe> vale. yo quería eh, que Sonia tú tenías una cosa que querías decir Sonia verdad venga adelante a ver si te escuchamos ahora no no te oigo ay, y no es, ay, estás mutado sí todavía estás mutado tienes el micrófono cerrado Ten, tendrás que abrirlo en el. ¿Qué estás? ¿En el, en el móvil o en, en un portátil? ¿En un móvil? Pues no sé cómo. Yo lo tengo abierto. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¡Ya! Yeah. <risa> Venga, ¿qué querías preguntar? Vale, yo quería preguntar. Bueno, no, es una, una conclusión que saco yo. Yo llevo ya un tiempito hablándole a, a la gente acerca del proyecto Ben, ¿no? Pero para la gente es un salto demasiado grande el capitalismo al no dinero, de repente. Uh -huh. ¿Sabes? Para ellos es una cosa inconcebible y un salto tan grande. Entonces, eh, encontré, no sé si ustedes conocen, la economía de, del bien común. Uh -huh. ¿Tú has oído hablar de ellos, sue Sí, La economía del bien común, empecé a investigarla un poco, entonces vi que era un paso perfecto, intermediario, hacia la economía basada en recursos, porque cuando tú sí. empiezas a hacer el bien común, al final te das cuenta de que el dinero es innecesario, porque la gente empieza a hacer las cosas por el bien, por el bien de, de la autosostenibilidad de... de ...del planeta, por el bien de, de los demás... ...porque como sabemos están basados en puntos... Eh, ...la economía esa... ...en la que... Eh, ...todos beneficie ...y nada sea en detrimento... ...ni de las personas... ...ni de la ecología... ...entonces cuando llega un punto... ...pues ya... El, el, ...la economía basada en recursos... ...caería por su propio peso... ...porque sería... ...la, la inclinación natural y se está dando mucho el, el movimiento este, y ahora lo están haciendo en, en, en ayuntamientos y todo, y en municipios, y me parecía interesante, a lo mejor, que tuviéramos alguna clase de inter, interrelación este, entre estos dos proyectos, porque creo que sería como la consecuencia uno del otro, ¿sabes? Porque es un salto muy grande, la gente no lo puede entender, vivir sin dinero. Antes tienen que pasar por algo intermedio y, y yo, pensaba que, yo he pensado que la economía del bien común podría ser ese paso intermedio que luego diera con la economía basada en recursos por, porque cae por su propio peso. El dinero desaparecería. Eso era Oye. lo que quería comentar. Gracias, gracias. Me alegro que has podido hablar al final. Sí, <risa> por fin. Bueno… Mis, mis puntos, otra vez, sobre lo que habéis comentado. Antes de que podamos eliminar el uso del dinero, tenemos que tener la infraestructura en, en sitio. Entonces, en la primera ciudad o en el centro, lo que sea, eh, la gente que vive ahí tendrá todas sus necesidades cubiertas. No hará falta dinero, pero durante un periodo de tiempo, evidentemente, habrá que tener algún tipo de eh, intercambio con eh, ciudades o, o países de afuera por ejemplo, para poder conseguir recursos que, que haga falta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un partido político por ahí que están diciendo que si todos dejamos de usar el dinero, todos nos levantaremos una mañana y dejar de usar el dinero y la gente automáticamente empezará a compartir. No, no es así. Si no tenemos la infraestructura eh, montada para poder producir los bienes, la comida, la ropa y todo esto que necesitamos, no podemos eliminar el uso del dinero. Tiene que ser una cosa progresiva, lógicamente, ¿no? Luego, el tema del marketing, efectivamente. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos en, la, en el sistema de hoy para ayudarnos a transicionar hasta una economía basada en recursos. Sería tonto no utilizarlos. Entonces, el marketing es importante, pero un marketing dirigido a un cierto público que son los que nos pueden ayudar a conseguir la primera construcción. Y luego la gente que Omar dice, y que todos conocemos, que tienen más dificultad para entender esto, cuando lo pueden ver, entonces les será más fácil entenderlo. Y recuerda que hablamos siempre de que la gente no entiende, pero nosotros estamos aquí, nosotros hemos entendido. Y habrá gente en nuestro alrededor que pueden entenderlo también. No pensáis que vais a convencer a todo el mundo a tu alrededor, ¿Mm? con que puedes tener conversaciones y darles semillas, hablamos de plantar semillas de ideas, poquito a poco, no darles todo de Project, todo de golpe porque, claro, es mucho. Entonces, poquito a poco ideas, incluso a veces ni hablando del, del proyecto, sino, yo qué sé. Uh, ojalá que no tuviéramos que usar dinero. ¿Ves cómo ahora con esto del coronavirus el, el tema del dinero nos complica? Pero están los granjeros tirando toneladas de comida porque nadie lo puede destruir, nadie puede comprarlo, pero está ahí. Entonces, ¿para qué necesitamos el dinero? O sea que hay maneras de introducir las ideas sin siquiera referenciar hasta The Venus Project, hasta que un día te dicen, oye, ¿tú de dónde sacas estas ideas? pues resulta que hay un proyecto um, y yo no sé si yo voy a verlo esto de la economía basada en recursos o la primera ciudad Jack murió sin verlo pero él siguió porque él no podía conformarse con el sistema como está y yo no lo hago por mí yo lo hago por mis nietos si algún día tengo por la gente del futuro para que mis nietos no me puedan decir oye, ¿tú qué hiciste? pues yo hice lo que pude, lo mejor que pude para dejar un mundo mejor, ¿no? Y luego el bien común. Hay muchas organizaciones um, que son muy, muy necesarias en este sistema, que ayudan a la gente desafortunada, los sin techo, los niños que no tienen desayuno antes de ir a la escuela, cosas así. Y son fantásticas y yo las admiro mucho. Tiene que ser muy deprimente a veces ver tanto sufrimiento. Y, pero hay que entender de que Mientras son buenos para ahora, son soluciones temporales. Y el, el bien común, no era falta el bien común en, en una economía, economía basada en recursos, porque el sistema de la sociedad estará diseñada para que no haga falta que tengamos que compartir. El compartir sugiere que falta algo y habrá una abundancia. Y si hay algo, por ejemplo, vamos a decir el oro, si se escasea el oro, pues se decidirá la, el área en que es más importante. Por ejemplo, el oro se usa mucho en la medicina. Entonces, no necesitaremos anillos y pendientes y joyas de oro, ni una tapa de váter de oro como tienen algunos en sus yates y tal, ¿no? Sino que entenderemos de que el oro es valioso para la salud de las personas. Entonces, es otra forma de... De, de, de pensar y de entender las cosas. Muy, muy diferente a lo de hoy. Y me gustaría comentar una cosa también, porque llevamos casi una hora de grabación y hoy no nos va a cortar la grabación como la semana pasada porque estamos en Skype. Eh, pero hemos hablado tanto la semana pasada, eh, bastante la semana pasada, como esta semana, de cómo vamos a llegar. Y podrían haber muchas formas de llegar, muchas... Muchos escenarios. Mucha, de repente mañana en, eh, aparece un filántropo con 20 billones mil, de dólares y le dice a Roxanne, toma, construye la ciudad. No lo creo, pero nunca se sabe. Entonces, podemos dar vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a nada. Creo que lo que sería interesante en estas oportunidades que tenemos para hablar, y ahora que estamos en casa, sería que habláramos de temas específicos. Para empezar con el tema de la educación, por ejemplo, el tema del comportamiento humano, o el tema del libre albedrío, o todas estas cosas que hay un montón de vídeos que tenemos traducidos, que por cierto, si hay alguien que quiera ayudar con las traducciones, nos vendría bien una mano, <risa> que, que podemos decir, pues mira, yo esto no lo tengo muy claro, ¿qué tal se si lo hablamos la semana que viene? Entonces, compartimos el vídeo que tenemos, todo el mundo lo ve y podemos hablar sobre aquel tema en particular. ¿Mm? Vamos a ver, gracias Bruno, para la oferta de traducir. A ver, estoy esperando. Todo el mundo está... ¿Alguien quiere decir algo mientras? Ah, de sí, hace ratito... Ah, bueno, Daniel, hace mucho que tú no dices nada. Te hemos tenido aquí calladito y mutado. ¿Quieres preguntar algo? ¿Tienes el micrófono silenciado? Da Daniel, ¿tienes el micrófono cerrado? Y es que no sé cómo... Ahí está, ya, te ya lo tienes. Ok, eh, sí. No, te volviste a cerrar el micro. A mí el micro, que no te leo los labios, además te veo muy chiquitín. Abajo tienes que... Estás, ahí, ahí está, no te mueves, ahora tienes el micro abierto. Sí. <ríe> Bueno, eh, yo quisiera también hacer otra pregunta. Uh -huh. este, bueno, sobre todo yo creo que sería eh, como... Bueno, mencionabas que sería pasar este de poco a poco, eh, digamos, eh, construyendo una primera ciudad, igual las demás personas verían que es una mejor opción y lo podrían replicar y bueno, etcétera, ¿no? Pero mi pregunta es eh, porque y creo que también es la duda de, de varias personas que a lo mejor no están de acuerdo con esto, es este, ¿qué pasará con la gente que no quiera trabajar? O sea, porque finalmente si tienes todo gratis y si lo estás empezando a implementar, puedes decir que con la educación, pues la gente eh, a lo mejor no va, no va a pasar eso, pero con la educación que tenemos actualmente, pues probablemente, digo, no sé, pero probablemente habrá gente que no quiera trabajar, que no quiera hacer nada, porque si tienen todo gratis, pues van a decir, pues no hago nada. ¿No? Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, ¿qué, qué solución se, se plantearía para, para eso? no sé. Bueno, es una buena pregunta y me alegro que lo has hecho, porque nos sale del tema de la, de la transición que estábamos dando vueltas ahí. Um, la pregunta antes, que hay, hay que hacer antes, es... ¿Por qué se desmotivan la gente hoy? ¿Por qué no quieren trabajar la gente hoy? Porque estamos obligados y la mayoría tienen que hacer un trabajo que realmente no les gusta, no les, no les aporta nada, no les hace crecer, es rutinaria, puede ser peligrosa, aburrida. Entonces necesitamos entender de que el sistema de hoy desmotiva a la gente eh, llegas a tu casa harto, cansado, lo único que quieres es quitarte los zapatos y abrir un, una cerveza y ver la tele. Porque ya estás cansado física y mentalmente y no tienes espacio para nada más. Pero en una economía basada en recursos, al no tener que hacer a lo mejor un par de horas de, de trabajo a la semana para aportar a una sociedad que te aporta tanto a ti, será muy diferente. Además, piensa una cosa. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué tienes? Por ejemplo, ¿te gusta pintar? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta pues, pues varias cosas. No sé, me gusta escuchar música, Exacto. jugar ajedrez. Vale, pues a estas cosas que te gustan, no te cuesta nada hacerlos, ¿verdad? Nadie te tiene que empujar a hacerlos. Entonces, ahí no necesitas ni que te paguen, ni que te dan un latigazo. Lo haces porque quieres. Y cuando tú puedes elegir tu profesión, lo que tú quieres hacer, lo harás mucho más a gusto que si estás en un trabajo que, que, te, que te sientes humillado incluso. Porque yo veo a la gente y veo que a veces están cabeza, bajo porque no, cabeza baja porque no les gusta su trabajo y se sienten humillados tener que hacerlo. Entonces la cuestión de, de motivación es muy diferente en una economía, donde, en una sociedad donde todo... Tienes todas las puertas abiertas. Y si hay alguien que realmente no quiere hacer nada, pues no pasa nada. Porque en realidad hace falta, cuando está todo automatizado, cuando está todo conectado con los ordenadores, las computadoras, para que no hace falta gente, realmente necesitaremos muy pocos expertos que, que manejan las cosas y pueden trabajar eso una, una hora o dos a la semana, no hará falta más. Cuando piensas en las, las cosas como por ejemplo eh, Luis Pasteur o Marie Curie o todas estas cosas que eran una persona, pero ha hecho bien para tantas millones de personas, pues imagínatelo en, en, en un sistema que no, no les ha costado nada, que han tenido todo, han podido trabajar en un laboratorio con toda la instrumentación del último, eh, del último modelo que tienen las materiales que necesitan. Será mucho más motivado a trabajar así. Okay. Hay una, una de las preguntas uh, más frecuentes que, que, que comenta sobre esto. Uh, Exacto, ¿Quién, ¿quién se va a quedar toda la vida en el sofá? Ahora mismo yo ojalá que podía salir a caminar porque estoy sentada tantas horas al ordenador que me estoy engordando. Todo el peso que perdí en menos me lo estoy volviendo a, a, a ganar. Vamos a ver. Um... Adi, ¿estás ahí? Ah, Perdona, perdona, David había pedido la web, el turno de hablar. Ahí está, David, David. Era, era. Luego se puede intervenir ¿Era? también. Sí, sí, sí, sí. Pero vamos sí. a escuchar a David y luego a Ari. Quería comentar con respecto a esta parte del trabajo. Mira, yo lo veo desde el punto de vista que cuando estemos ya en esa ciudad, una economía basada en recursos más que trabajo habrán actividades reconfortantes que tú escogerás la que mejor te parezca ¿no? Y, y no te costará nada O sea, si quieres esquiar, quieres estar en un yate si quieres estar manejando por decir un vehículo de alta tecnología o quieres estar programando, quieres estar construyendo un mueble vas a poder hacer muchas cosas porque primero el trabajo como tal no va a existir podrás estudiar, que de repente también nosotros quisiéramos estudiar algo diferente, innovador y no tenemos el tiempo, con una, o sea, ya en una economía basada en recursos, el concepto del trabajo no existirá, no existirá. Hay que animarse y mostrar interés en otras cosas, ¿no? Entonces, no vas a tener esa presión ni de un horario, ni, ni que si tengo o no tengo los materiales, ¿ok? Entonces... Eh, yo digo que van a haber muchas actividades y el ser humano en ese aspecto va a crecer y va a mejorar y evidentemente siempre habrá gente que serán unos más que tendrán lo que era o quieran hacer, pero yo digo que cuando vas a poder hacer tantas cosas y vas a tener el tiempo mira, perfectamente o sea lo vas a poder hacer entonces eh, yo creo que o sea, ir hacia allá es algo importante, no? Y, Prepararnos para eso. Entonces, mientras tanto, mientras estemos en este sistema, volviendo, digamos, un poco para atrás, sí tenemos que utilizar las herramientas de mercadeo, las comerciales, de una u otra manera, pero para vender a Dominus Project correctamente. ¿no? Venderlo desde el punto de vista como una propuesta de una sociedad donde todos vamos a estar mejor y no el dinero como tal no existirá. O sea, no existirá la guerra, no existirá la política, nada de eso, pues. Todo estará basado en el método científico, educación relevante y todo eso. Pues. Y eso hay que venderlo, es cierto, hay que venderlo, pero de una manera inteligente y al fin, que no va a ser el dinero. Es pues. llegar a esa sociedad y invitar a la gente a participar. Más que convencer es eso, invitar a la gente a participar y crearles expectativas, que se interesen, pues. Creo que eso es importante. Adelante. Ok. Gracias, David. Adi, te toca. Sí, bueno, yo quería preguntar, bueno, ahora mismo ya sabemos, bueno, nosotros por lo menos, o quien se interesa, ya sabe del, cómo funcionaría una economía basada en los, en los recursos y, y quería saber si, cuál es el plan o la próxima el próximo camino, la próxima cosa que, que Proyecto uh, Venus uh, tiene pensado. Es decir, habéis hablado de, de hacer una ciudad, aparte de la de Florida de ahí, y, y bueno, quería saber cómo están las cosas, o reunís dinero, o los recursos, o planificáis algo, o alguna ciudad, me refiero en los planos propios, de cuánta cantidad necesitas, de cuánto dinero, qué mano de obra y, y todo, me refiero en ese sentido. No sé. okay. Al principio de año, hacia el final de enero, eh, sacaron un vídeo con eh, la agenda para este año y de cara al futuro también, los, lo que están planificando, porque eh, para llegar a la gente que necesitamos digamos los académicos el mundo de la academia para tener más credibilidad nosotros vemos que tiene credibilidad el proyecto pero academia muchas veces eh, es muy, se cree en superior no pero hay gente que pueden ser eh, interesantes entonces, para intentar llegar a gente en este mundo, necesitan tener una serie de cosas que no tenían hasta ahora, que no tienen. Porque Jack, por ejemplo, no escribía. Jack hablaba, daba unas conferencias fantásticas, pero no era de escribir. Entonces, necesitan um, ensayos, necesitan, uh, ¿cómo se dice? O estudios, estudios sobre lo que, lo que dice. Jack, o sea, sobre el efecto del entorno, sobre el comportamiento humano, y necesitan gente que pueda um, presentar documentos de manera científica para llegar a la gente de academia, y esto es una cosa muy importante. Y para hacer esto, tienen que hacer todas las charlas, que hay más de 800 horas de charlas que daba Jack en su casa en los años 70, tienen en las viejas eh, cassettes, porque claro, en aquellos días no había series, lo grababan todo en las viejas cassettes. Están remasterizándolos, haciendo que el audio se, sea mejor, de mejor calidad y los están transcribiendo. ¿Qué quiere decir? Que lo están haciendo todo en inglés, todo, escribiéndolo todo en inglés. De hecho, hay varios que se puede comprar, creo que por 5 o 7 dólares, con el vídeo y escuchas la voz de Jack y ves el texto mover y puedes ir leyéndolo uh, entonces necesitan tener todo esto escrito y de esto ya pueden hacer también uh, presentaciones a academia de ahí empezar a entrar en el mundo donde puede haber gente más influyente y que pueden entrar a, a ayudar a nivel muy grande no entonces esto es una de las cosas que están haciendo ahora um, si buscas en el tendrás que scrollear para atrás un poco, o en, en el canal de vídeos de TVP hispan Support Hispanoparlantes, está el vídeo uh, con la traducción um, incluido. Así que si buscas en el canal de vídeos lo encontrarás. ¿Ok? Sí, no, no mira, precisamente en eso no, no había pensado. También ahora que lo, lo dices, uh, creo que sería una buena idea de intentar de hablar con profesores de la universidad, porque en la universidad pues uh, los alumnos hacen proyectos final de, finales de carrera, ¿no? Uh -huh. y, y podrían, digamos, um, si están interesados, pues por ejemplo decir, uh, um, hacer el plano de, de una casa o de un edificio, o la instalación eléctrica, o lo que necesitaría una ciudad, como un estudio, lo que dice, lo que dices tú ahora, ¿no? Mm. Eh, hablando del de tema de universidades, aquí en la isla, que Checho y yo vivimos aquí en Mallorca y Checho sabe, tenemos una universidad y yo he ido a intentar abrir puertas para dar una proyección de uno de los documentales de TVP o para dar una conferencia y aunque parece mentira, me han dicho que la gente activista en la Universidad de aquí de Palma, Mallorca, son media docena. Entonces, aquí no tengo dónde entrar en las universidades, porque tenemos una sola y, y las puertas están cerradas. Pero yo doy conferencias, no sé si habréis visto alguna de mis charlas. Entonces, si estáis, si tenéis algún contacto con una universidad, yo estoy dispuesta a viajar. Ahora mismo evidentemente no, pero suele ser que en invierno, que yo no trabajo en invierno porque mi trabajo solo es en verano, vivo en, un, en una isla donde el turismo dura 6-7 meses, entonces en invierno tengo mucho tiempo para viajar y dar conferencias y ya he viajado a Italia, a Letonia, a um, a Suecia, ¿a dónde más he ido? Um, hmm, a Holanda, he ido a varios sitios para dar conferencias. Ah, y a Murcia, o sea que puedo darlas en español también. Si tenéis una posibilidad de organizar una, una conferencia, yo encantada de ir a ayudar. Y lo, más que... Que, lo, lo único que pido es que me paguen el pasaje y un hotel. Y no tiene que ser de cinco estrellas, puede, puede ser un hostal mientras esté limpio. Vale, yo voy así Pero, además. A, a más. De, a más a más de, de, de las con, conferencias, me, me refiero que habléis con profesores que para los alumnos le, le encarguen o que le digan de hacer un, un proyecto final de carrera con algún plano, de, algún plano o alguna parte de, del proyecto Venus, ¿no? De lo que Estoy dije ya... de... Para esto tendrían que entender los conceptos de los diseños, porque no es simplemente empezar a dibujar casitas redondas. Hay un porqué de todo en, en los diseños. Hay un vídeo muy bueno. Um, espero que apunte, porque lo tenemos traducido además. Es un poco viejo, pero es una charla que dio un chico hace como nueve o diez años en un zeitgeist en Londres y él explicaba el tema de la construcción y de los diseños y todo esto y aunque él habló casi una hora, es la superficie de lo que hay que entender, entonces si quieren hacer un diseño tendrían que primero colaborar con The Venus Project para aprender los conceptos, el porqué de los diseños. Porque no es simplemente que sean redondos y que producen su, su propia electricidad. Hay muchas otras cosas a tomar en, en, en cuenta también. Pero si hay, por ejemplo, un... un yo qué sé, si la, el departamento de arquitectura en, en una universidad estaría interesado, se podría organizar una proyección de la, del documental um, Futuro por Diseño, y con una, una sesión de preguntas y respuestas después, para ver si alguien, alguien se interesa y quiere saber más, porque primero hay que hacer un primer contacto, ¿entiendes? Sí, de acuerdo. Yo, bueno, ahora que ahora que bueno, yo estoy en el último año de la universidad, como dije, y, y, y bueno, cuando nos deje salir, pues ya hablaré con profesores a ver qué, qué me dicen. Les enviaré ahí una la página web y que mire algún vídeo y, y tal. Muy bien. ¿En ¿Qué, qué, qué estás estudiando, dijiste? Uh, ingeniería eléctrica. Ah, pues mira. ¿Tus compañeros? Igual habrá algunos que pueden estar interesados en el tema. Les... Sí, bueno, yo, yo a mis amigos siempre le, les comento y tal, y bueno, tengo varios que están interesados y tal, pero no, son como hasta, como yo era hasta hasta ahora, que no, no se meten, ¿no? Y digo, hostia, qué bueno, qué bien, ¿sabes? Pero no, no dan un punto más, un, un paso más. Mm. Sí, a veces es algo que les toca en la vida, que hace que la gente... Se avanza, toman aquel paso. A, bueno, voy a colaborar, voy a ser voluntario, voy a hacer algo. Y puede ser muy solitario la sensación, hasta que no tengas a otra persona a tu lado o en tu, en tu, entre tus contactos que también conoces, que, que apoya también, puede ser muy solitario la sensación. Pero no hay que rendirse. <risa> Pablo, ¿estás levantando la mano o simplemente saludando con eboli? <risa> sí. Venga, te paso el micro. Gracias. Eh, quería, quería retomar un poco el, el, el tema de la posible transición, ya que The Venus Project al final, en un principio, necesita de la economía para salir de ella. Eso creo que es algo que lo tenemos todos claro. Me da igual necesitar una carretera, que se ha construido con dinero y que será de un gobierno, o me da igual el dinero que necesitemos para construir los sistemas de esa ciudad. El caso es que tiene que haber un evento de transición. Eh, hablando de lo que hablaba Sonia antes, eh, en Francia, al respecto de la desocupación de las zonas poco pobladas, en los pueblos y tal, eh, se toman varias iniciativas, supongo que en otros países también, yo lo he visto en Francia, eh, se han adquirido varias iniciativas por las que se saltan a los proveedores, a los distribuidores y a la economía globalizada. De manera que, comunitariamente, consiguen casi todo lo que necesitan, ¿vale?, para sobrevivir. Eh, claro, cada uno de ellos se ha tenido que pagar su, su, su, su maquinaria para hacer lo que tenga que hacer, ¿vale?, pero eh, creo que la clave para poder sostener este sistema es no contar con la, la macroeconomía del sistema, sino con la microeconomía. Por ejemplo, yo tengo un huerto ¿vale? Eh, y yo todos los años toda la verdura que como es gratis, es de mi huerto. Eh, pero es que toda la verdura que yo no planto la consigo cambiándola por la verdura de mi huerto pero es que además si necesito algo de dinero de acuerdo eh, yo no se lo vendo a un mercadona se lo vendo por mucho menos, pero yo gano mucho más a la abuelita del quinto, de mi casa no sé si me explico creo que uno de los caminos es pasar por encima de lo que está hecho porque se puede, porque la ley nos lo permite, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, quería exponer que, que la gente no nace mala, pero nace buena, pero el hombre tiene la elección de ser malo por naturaleza, y es una elección. Eh, el sistema nos puede empujar más o menos, pero si yo no me convierto en un, un cabrón en este sistema, otros sí... Podemos compartir las mismas condiciones, así que muchas veces también puede ser una elección. No solo nos vemos forzados a ello. En consecuencia, el hecho de la concienciación es mucho más importante que el hecho de tener claro que esta es la mejor idea. De hecho, eh, The Venus Project, las, las personas que queremos participar o que participamos, yo en mi caso quiero participar, acá soy nuevo, ¿vale? Creo que una de las cosas que veo casi una pared frente a la comunicación, es el hecho de dar por hecho que este es el sistema correcto. The Venus Project a nosotros nos parece maravilloso, pero a cualquier humano en el mundo, cualquier humano en el mundo, lo primero que haces al hablar con él es enfrentar su ego, contra el tuyo. Eh, desde krishna Krishnamurti ya hablaba del concepto diálogo. Entonces, eh, la comunicación y el lenguaje no se puede dar desde un punto de yo tengo la razón o nosotros tenemos la razón porque automáticamente estás poniendo enfrente a los que tú crees que no la tienen porque es muy arrogante pensar que la tenemos. Por el lado de las universidades, eh, yo soy profesora, además doy cursos en universidad y en distintas universidades, cursos de sonido y cursos de acústica. Por ejemplo, ahora estoy montando un curso de acústica para que la gente que produce música en su casa sepa por ella misma ...manejar la acústica de su casa sin tener que llamar a un profesional y pagarle... ...de acuerdo... Eh, ...creo que hay muchas fórmulas... ...para hacer este cambio... ...pero las fórmulas son necesariamente... ...pequeñas... ...muy pequeñas... ...para conseguir una caseta... ...y después de esa caseta... ...otra caseta... ...pero no podemos decir... ...es que la economía se está fragmentando ya... Pero la economía lleva existiendo desde que existe la agricultura. Y desde que existe la agricultura lleva la idea imbricada en el ser humano de la tenencia, la posesión. Eh, enfrentarse a esa cultura es mucho más difícil que el hecho de decir un mensaje y que no te entiendan. A lo mejor hay mucha gente ni siquiera capacitada para entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces... No es fácil de entender, he leído por ahí varias veces en el chat que cosas, frases del tipo si tú lo has entendido cualquiera lo puede entender, no. No estamos, yo no, no creo entender el, el del Venus project. Vamos, de hecho creo que ninguno de los que estamos aquí nos hemos leído los proyectos que tú acabas de mentar sobre, sobre arquitectura de Jack Fresco. Entonces, todos tenemos ganas, todos tenemos mucha fuerza, todos tenemos muchas ideas pero las ideas no sirven para nada si solo son ideas o sea, es, es, es, eso es una realidad como, como, como, como un templo eh, y, y bueno, luego tengo muchas cosas más pero no quiero acaparar nada así que perdonad, ¿vale? ya está ahí me quedo sí, me Yo, estoy, ahí. He podido apuntar ah, una cosa que quería decir solo una cosa más okay, Gracias. que lo habéis dicho antes eh, al respecto del trabajo, dentro, he visto igual? mucho texto en el trabajo, ¿vale? Eh, vale va por ellos. Bueno, thank you, ¿Estoy oyendo a alguien más? ¿Me tengo que callar? No lo no sé, perdón. No sé qué ha pasado. Alguien tiene ah. el micro abierto y no, no se ha dado cuenta ah. que le hemos escuchado. Perdón, Pablo, Empieza de nuevo. Eh, al respecto del trabajo, que antes hablabais del hecho del trabajo o no, ahora... Ah, ah. Eh, creo que en sí el trabajo y aquí... Eh, Perdona, 13 mundos eres Bruno. Bruno. Bueno, hablabas de trabajo y hablabais del concepto de que lleva aparejado el trabajo. Eh, yo no sé si habrá gente que se quiera quedar en el sofá o no. Lo que sí sé es que ahora mismo los investigadores en todo el mundo para conseguir la financiación, para poder investigar, tienen que publicar. En consecuencia, pierden el tiempo en investigar lo que tienen que publicar y no son libres para investigar. Ya Anthony Hopkins decía que esto era uno de los principales problemas de la evolución científica. En consecuencia, si, si puede existir un sistema que nos permita que nuestra creatividad práctica se lleve a cabo... Eh, creo que eso sí, sí es una de las grandes evoluciones, eh, por lo que también creo que en las universidades eh, alguien lo ha dicho, eh, Adi, el hecho de hacer proyectos o ofrecer proyectos es muy atractivo y ahí yo sí que puedo ayudar si necesitáis contacto o que me mueva por universidades sin ningún problema, me, me, no tengo vergüenza ninguna, sí, de verdad, para lo que necesitéis. Búscame unos sitios para ir el invierno que viene para dar conferencias, entonces, soy muy barato, bueno, barato y bonito. Eh, he apuntado dos cosas que vamos a hablar la semana que viene, si podéis venir otra vez la semana que viene. Uno sobre el libre albedrío, o sea, que elegimos libremente, y el otro, bueno, el otro lo puedo comentar ahora. La, la economía ha existido con dinero hace muchos siglos, desde luego, pero siempre ha habido algún tipo de, de forma de intercambiar por bienes y servicios, porque siempre ha habido escasez, sea con sal, sea con caracolas, sea con lo que sea, siempre ha habido alguna necesidad. Y ahora tenemos el dinero virtual, que es el fraude más grande que hay, pero porque sigue habiendo escasez. Pero la escasez hoy en día muchas veces es provocado, no es real. Y en una economía basada en recursos no, no existiría la escasez para los bienes que necesitamos. Y no es una cuestión de sobrevivir, es una cuestión de vivir de maravilla. Mil veces mejor de lo que podemos imaginar ahora. Si nosotros ahora, mira, si sí, Omar te he visto, cariño, si mil, nosotros vivimos mil, mil veces mejor que los reyes medievales, aumentamos, o sea, exponemos. Eh, crecemos exponencialmente hacia lo que es el futuro con toda la tecnología a nuestro eh, alcance y, a, y utilizado inteligentemente para el bien del ser humano y para cuidar el planeta en vez de matar y envenenar, es, es, otro, es completamente diferente el, el estilo de vida. Entonces, la semana que viene podemos hablar de, de si nacemos o no de una manera, ...y del libre albedrío. Yo creo que me gustaría que habláramos de esto. Y compartiré en el chat durante la semana... ...compartiré vídeos para que los, veaymo, los veamos... ...y eh, así estamos un poco preparados con preguntas y cosas. Omar, que te veo desesperado con, con la manita. Parece un baile. Bueno, rápidamente, rápidamente... ...porque creo que ya vamos a terminar... ...sobre varios comentarios... Aquí al, que hay, al que, hay que hay que convencer, y a mí me queda muy claro, es la persona que va o las personas que van a poner el dinero. Esas personas son las que deben de tener claro qué es, qué es el proyecto de Venus y entenderlo. Es, es como cualquier plan de negocios que vayas a presentar tú para cualquier inversionista que quieres conseguir un dinero para un negocio. Es exactamente igual. Suena muy incongruente por la naturaleza del proyecto, como lo mencionó en mi interior de intervención. Suena muy incongruente porque lo que no queremos precisamente es un capital, que se maneje ese capital, sino el que va a invertir en el proyecto Venus, que sea una persona que no tenga ese ego del que hablaba Su y que no sea una persona que quiere intervenir en cómo eh, se van a hacer las ciudades. Eso es bien importante porque el hecho de que yo ponga el dinero, el inversionista que dice, yo quiero ver que lo que se está, de, de, que si yo pongo mi dinero, puedo meter mano del proyecto o cómo se va a hacer ese proyecto. Y ahí estamos equivocados. Al que se le venda la idea, debe de adaptarse totalmente a la idea que se viene concibiendo desde hace 70, 80 años con Jack Fresco. Entonces, ¿cuál es la forma para mí? Que hay que venderle esta idea, entre muchas cosas más, en una forma generalizada. ¿Quiénes viven mejor actualmente? Los reyes que, de hace 500, de hace 600 años, a como vivimos actualmente nosotros. ¿Sí? Yo no tengo ninguna duda que nosotros tenemos una mejor calidad de vida que esos reyes. Esos reyes hacían sus necesidades en letrinas, se iban en carretas de una ciudad a otra... Eh, había mucha más escasez, las condiciones salubres eran muy, eh, no sé, había mucha, mucha, mucha escasez. Y se ve ahora en México esto, yo tengo amigos que tienen mucho dinero y que viven en colonias de México de primer nivel, pero cuando salen de esa zona o de, o de, o de esa burbuja elegante donde ellos viven, se topan con los baches de las calles, se topan con las delincuencias de la Ciudad de México, se topan, se topan con una mala educación porque no tienen, tienen, tienen dinero, pero son las mismas escuelas que puede pagar una persona que no tenga tanto dinero como ellos, de tal forma de que a ellos mismos les conviene que este proyecto se lleve a cabo porque ellos mismos van a vivir mejor, de lo que viven actualmente, aunque ellos no lo crean así. Carlos Slim, que es uno de los eh, de los eh, de las personas más ricas del mundo, tiene que llevar seguridad con él en la ciudad de México. Tiene que llevar escoltas de seguridad. Tiene que traer eh, vidrios eh, contra balas. Tiene que traer para si va a ir a algún lugar no ser atacado por la prensa. En fin, eso no le conviene a Carlos Slim. A Carlos Slim le conviene ser una persona libre. Claro, se puede ir a París, se puede ir a, a lugares más seguros, pero él vive en México, esa es una realidad. Entonces, yo pienso que una manera de venderlo es decirle a esas personas, obviamente, de que van a vivir mucho mejor de lo que se vive ahora, porque las dimensiones del Proyecto Venus, yo que he tratado de estudiarlo, no las logramos dimensionar realmente hasta dónde puede llegar esto sí, es, es, es impresionante la forma en, que, en lo que esto se puede desarrollar ¿no? sería todo <risa> vamos a intentar um, cambiar la palabra así como comenté por la palabra líder al principio de, de, la, de la charla vamos a intentar buscar otra palabra mejor que vender um, porque suena, es muy del sistema de hoy informamos a la gente, ayudamosles a entender, mostramosles otra dirección, pero vender suena como que les vamos a pedir dinero al final <ríe> y le damos gratis y con amor. Fausto, yo no te he incluido para nada hasta ahora. ¿Tienes algo que te gustaría decir? Es que yo sé que tú eres muy calladito, pero ahora que llevas un rato a lo mejor te lanzas. ¿Tienes alguna cosa que quieres decir? Eh, no, no yo en particular eh, algunas personas me habían preguntado que, que he invitado ahora de nuevas, pero se han respondido, fueron la, las primeras preguntas que hicieron, tenían que ver con eso, entonces eh, ya lo, lo, las pocas dudas que tenía ya, ya han sido respondidas entonces por ahora no, no tengo ninguna pregunta. Muy bien, perfecto. Pues damas y caballeros, si nadie tiene otra cosa que quieren eh, hablar, llevamos una hora y media hablando y pienso que para hoy es suficiente, pero si queréis volvemos la semana que viene la, a la misma hora, en el mismo lugar, y hablamos de temas, el comportamiento humano, o sea, el, el efecto del entorno sobre el comportamiento y el libre albedrío. Y yo compartiré material en el chat este, para que podéis mirarlo y y podemos incluso conversar sobre ello en el chat, si queréis. ¿Mm? Que mantengamos una línea de, de comunicación fluida con este chat, ya que somos unos cuantos. Creo que somos una docena ya en el chat. Sería muy bonito que tuviéramos una conversación, preguntas, respuestas y tal. Siempre intentando enfocarnos bien. Es, es interesante intentar ser eh, escueta o sintetizar las cosas. ¿eh? Ha sido un gustazo que tanta gente han venido, es el que mayor participación hemos tenido, um, así que os doy un gran abrazo e a todos, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Nos vemos? Perfecto, venga, chao, chao, chao, chao. Ah, subiré el vídeo a, a, a YouTube y luego a al, al, al, los Facebooks, pero cuando cerramos aquí, aparecerá el vídeo aquí, así que lo podéis ver vosotros mismos si queréis. Ok, voy a cerrar la grabación. ¿Qué no me responde? Ahí está.